Necesitamos de todos vosotros y de todas vosotras, de la sociedad civil organizada, de la EAPN y de todas las organizaciones sociales que estáis eh, al pie del cañón siempre, que cuando las cosas también se ponen difíciles sois quienes más os esforzáis para atender más y mejor a la gente. Creo que necesitamos que lo público os respalde, que lo público se apoye en vosotras para seguir mejorando porque siempre sois la punta de lanza para garantizar derechos.